哇哇哇哇哇哇哇哇 Y esto <laughs> y vamos a presentar este culto y nuestro hermano Jesús presentará este culto. El culto porque vas a encontrar la palabra que necesitas. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Pues si lo crees, dices un gloria a Dios. Ahora, hermanas, vamos a coger esta alabanza que dice El culto de hoy.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 de lo que ellos experimentaron y lo que recibieron en ese día Amén. por eso subiremos uno a uno y contaremos lo que hemos recibido de la parte del Señor Amén. porque yo sé que tenemos que dar testimonio de la palabra del Señor testimonio de todo aquello que hace en nuestras vidas Amén. de todo aquello que somos transformados como ha dicho la canción porque en él hallamos una vida nueva y realmente solamente en Cristo hallaremos una vida nueva Amén. todo lo nuestro es pasareo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 pero sabemos que también hay hijos del malino y eso nos dice el Señor que tenemos que ser prudentes como serpientes y mansos como palomas no debemos dejarnos engañar por cualquiera que viene, por cualquiera que nos habla. solamente el Señor habla verdad y todo aquel que habla verdad es Hijo de Dios gloria a Dios Amén. por eso hermanos vamos a coger un cantito espiritual y a continuación subiremos todo aquel que quiera dar el testimonio del día de ayer del Señor, eso sí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 de Satanás que lo reprende en el nombre de Jesucristo ¡Amén! pero yo sé por fe que para Jesucristo no hay nada imposible y bueno yo no quería vomitarme pero quiero dar testimonio ante Dios y ante los hombres que verdaderamente he aceptado a Jesucristo en mi corazón ¡Amén! yo solo quería decir estas palabras amén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 Dios. Gloria a Dios, hermanitos y hermanas, estoy muy contento de verdad y me siento gozoso en esta tarde, porque verdaderamente Jesús dice, donde se encuentran los hombres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en el medio. Y sé por ser, hermanitos, que aquí se encuentra el Señor de señores y el Rey de Reyes. Gloria a Dios y que Dios los bendiga a todos. Amén.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 Que estaba ciega. Amén. Estaba ciega porque no hay tesoro más bonito que seguir a Cristo. Amén. Estamos todos en la iglesia chantando de verdad, hermanos. porque estoy muy contento. Pues Aleluya. O hermano, antes son de los un par de antes. de algo que me decía a mí: no te bautices, no te bautices. Y tenía un miedo porque para mí, de verdad, es algo muy importante para mí. Pero cuando fui al río, me dijeron: hice este echar una pasada por las aguas? Me entró, contemplé, hermanos, que no podía aguantarme. Porque algo me decía: no te bautices, pero yo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, he aceptado a Jesús en mi corazón, hermano. Estoy muy contento, hermanos, de seguir a Jesús, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Nada más, hermanos. saludo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo también su saludo en el nombre de Jesús. Amén. Vosotros sabéis que estoy bautizado dos veces?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 En nombre del Señor Jesucristo. Amén y hermanas, yo no sabía lo que era un bautismo, pero no sé porque tengo una alegría un grande que me corta en el corazón. ¡Ale! Por mí, también por mi compañero y mis hijos ¡Ale! de Queremos que seguirme a Jesús como Padre y Salvador de nosotros. Gracias porque me está temblando el cuerpo con un Amén es, todo lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. ¡Amén! Mi hermana, lo primero que es un saludo del nombre de Jesucristo. ¡Amén!